¿Qué tal? Sean todos bienvenidos, turos de las apps, a tu canal favorito, TecnoAppleys. El canal que te trae las mejores aplicaciones, las aplicaciones que están en tendencia como lo es WhatsApp Plus, la nueva actualización 17.80.0 con nuevos temas. Si no tienes WhatsApp Plus duro, no se te olvide guardar tus respectivas copias de seguridad para que no pierdas tus datos Aquí abajito en la descripción del video Les dejo el link para que tengan de inmediato Esta nueva actualización Ya sabes que este es muy importante Que te suscribas al canal Ya que me brindas la motivación Para seguir entregándote la mejor información En aplicaciones misturos de las tecnologías Okay, mis amigos, ya estoy dentro de mi WhatsApp, el cual tengo un tema aplicado de los cinco nuevos temas que te voy a enseñar el día de hoy. Que trae esta nueva actualización. Para aquellos que no saben aplicarlo, vamos a irnos a la pi a la parte inferior está el botón amarillo que dice más. Vamos a darle clic allí. Y vamos a buscar la tienda Plus, la tienda de temas. Le damos aquí en la primera edición, un clic, un toque, y va a aparecer los cinco nuevos temas, como son este que se encuentra aquí: el Minions, este de Intel y la Gru y Mochila. Esos son cinco nuevos temas que trae esta nueva actualización, en los cuales vamos a aplicar rápidamente. Vamos a dar un toque aquí a este, por ejemplo, y vamos aquí a compartir a cinco amigos y a grupos. Vamos aquí a compartir rápidamente a uno, dos, tres. 4 y 5 y enviamos y se va automáticamente a aparecer el botón de descargamos a un toque para que descargue rápidamente lo que es este hermoso tema el cual está para tu disposición lo instales, auto, lo instales sin ningún problema lo apliques sin ningún tipo de problemas está funcionando correctamente whatsapp plus ya está la privacidad y la tienda para la tienda para cambiar los, los temas de las llamadas, mis amigos y mientras carga esto, ya vete allá abajito dice suscribirte y darle un toque para que te suscribas a nuestro canal y no te pierdas ningún tipo de video activando la campanita ok mis amigos ya esperando a que descargue esto esto se va a aplicar automáticamente sin necesidad de dar un paso más y se va a quedar un tema como el que se ve así al fondo un tema que está muy genial muy hermoso y si entramos a una conversación también va a aparecer lo que es ese fondo llamativo detrás y cambiar algunos colores como lo que es aquí bajito el, el el botón para enviar las notas de voz y si vamos de nuevo a aplicar otro tema rápidamente vas a hacer mi proceso en vez de a cinco amigos y yo voy a por ejemplo a, a este cargar que este ya tengo ya enviado a 5 amigos y simplemente descargarlo y esperar a que descargue y se aplique automáticamente y, por eso me sale así, porque yo ya lo compartí a cinco amigos. No se te olvide siempre compartirlo con amigos o grupo para que puedas activar estos temas. Si ves, mis amigos, que es un tema muy genuino, muy hermoso y estoy muy contento porque se lo estoy enseñando, mis amigos. Espero que disfrutes WhatsApp Plus y de sus funciones, compañeros. Hemos llegado al final del video. Espero que te suscribas, nos des un me gusta y comentes qué más te gusta de WhatsApp Plus, ¿ok? No, no siendo más, nos vemos en un próximo video